tiempo porque para que se aire Robert se está yendo de la, de la entrevista. No, no pero tu tema. Mira, <risa> precisamente la vida, la era del vacío, no permite que nada se asiente, se concrete. Y el qué? El, el, el líquido que mueve la realidad social hace eso. Cuando tú de forma er, er, er, rápida, estamos en una entrevista para la, en el entendimiento. Pasar a mí no deja como que ya eso pasó, lo de uh -huh. la entrevista, y entramos en otra etapa. Es decir, ya estamos oh. viviendo. Así que y así es que estamos viviendo, así pero que estamos debemos viviendo. de evitar que se convierta en vida líquida sí. nuestro espacio. Pero entonces también así? tenemos que evitar que te, este programa haya que agregarle una hora más de ti. No, no, no. No, porque eso no lo no, está quitando. Vamos a entrar en ese debate, Francis. Es que ya la entrevista pasó, pasó con tu Vamos a tomar tuyo ahora. Francis. No sí, conveniente, yo puedo tomar el tomar El tuyo no importa que sea el último, porque el tuyo es que se ve todos los días. Francis, mira, en ese sentido a lo que te refieres con el... Francis. Sí, escúchame, está bien, está bien, Mira, eh, un minuto me Pero da. El café, sí, claro. eh, en relación a lo que te refieres, que tal vez está pasar tan bruscamente, quiero sí. señalar algo que le quería decir a Robert y que lo que voy a decir acá a todos ustedes. Creo que la ADP aún eh, ciertamente no tiene los recursos eh, para hacer estas inversiones publicitarias astronómicas que hace el Ministerio de Educación, pero son miles y miles y miles de docentes y las plataformas digitales están ahí. Claro. Si el ADP encabezado por Xiomara Guantes y con las direcciones que tiene a nivel provincial hacen a que los maestros a través de las redes que difundan todos los males, uno por uno citando, que, haga, que hagan vídeos caseros, que desmienta todo eso que vende, el gobierno dominicano, de que la República Dominicana en lo que tiene que ver con educación es lo mejor que nos ha pasado en estos últimos años, se puede lograr desenmascarar. Porque es que son miles y miles y miles de docentes y podrían de esa manera quitar un poquito esa imagen tan negativa que tiene eh, la Asociación Dominicana de Maestros. Así es. Bueno. Entonces, el tema educativo es un tema que tendremos que tratarlo durante mucho tiempo, o todo el tiempo, porque realmente es una de las partes más importantes de una sociedad. Es lo que nos va a catapultar al futuro. Pero, bueno. Pero lo que ahí Francis, pasa y, ¿eh? y no se le hace auditoría, eso no. Mm. Este país debiera de estar no, en pie de lucha. Bueno. Está listo. Mira, quiero, eh, puedo... No, ah. tú me dijiste un minuto. Ah, Ahora bueno. ah, mira, ellos están disponiendo de que yo no estoy listo. No, yo, yo pensaba esperando. que no. No no, el... no. no, no, no, Pero tú viniste hoy. Francis. ¿qué fue lo que te pasó? Ese gator que te puso. Él vino hoy con la <mire> ropa peligrada. Mira, mira una cosa. Pensábamos que tú no estabas. Mira una cosa. Lo que pasa es que aquí se trata de manejar, y es otro libreto, a mí no, yo lo estoy observando. Uh -huh. Y ese libreto no me gusta. Entonces, ya yo tengo el turno. Uh -huh. Dale para allá. Miren. Recogiendo. El micrófono, Francis. Recogiendo la. Me siento que ahí está muy alto, pero está okay. bien. Recogiendo la información de lo de la migración haitiana hacia República Dominicana, que sabemos ya su origen, su situación, su realidad, y lo que le hemos advertido al Estado, la poca instrucción que tiene sobre materia, sobre la materia, se ha aprovechado de debilidades sociales porque hemos estado, estado en disputa en conceptos públicos, comunicadores, sociedad civil, políticos, en fin, como si quienes hemos advertido los peligros que representa ese drama social que vive Haití, producto de la ausencia de una de políticas y de, y de administración, porque allí no hay Estado, y a la vez, la solidaridad dominicana con parturientas que ya sobrepasan los 7 mil millones de pesos del presupuesto nacional, pero en salud es prácticamente que el presupuesto dominicano se ha estado rediseñando. Agregale 3 mil millones de pesos en educación que están también para estudiantes haitianos. 3.500 Más la Debilidad legal que tenemos frente a esos temas, que por primera vez en temas migratorios se le pone una condición a una etnia, que es la venezolana. Correctamente el Estado tiene la obligación que por soberanía, por aplicación racional de, nuestra, de la carga que tiene el Estado, por habitantes, obviamente que el Estado debe pensar quién entra, quién permanece y quién sale, pero no así a lo que ha estado atado este periodo de gobierno siete años, porque se acentuó más en el 2012 en adelante, por la planificación de los veedores, y la sociedad civil que allí se engrampó y que hoy gobierna y que hoy dirige el Estado muchas de ellas yo le quito la culpa al propio presidente pero a la vez el presidente no es tonto el presidente es quien gobierna el presidente es el que debe de tener el mando y la batuta pero sobre todo el control de la política eh, migratoria ayer Vi publicado que el propio ministro se despacha pidiéndole a los dominicanos ser paciente y comedido con la avalancha de haitianos entrando a la República Dominicana. Es decir, que el Estado ya está reconociendo que va a ser insostenible la seguridad de la frontera. ¿Quién dijo eso? Miguel yo... Vargas Maldonado, búsquelo. Ah, pues está loco el ministro de Relaciones Exteriores, quien debe de dirigir y aplicar la política exterior dominicana bajo el mando del presidente de la República, ya anda por esos litorales. ¿Y qué cosa que simplemente basta ¿Con quien lo diga? Y nos tienen peleándonos a nosotros mismos, los dominicanos. A, los, a mí me critican quienes dicen, ah no, que tú eres de los bichos que ustedes son los que han promovido lo que... Eso es imposible. Pero a él se le acepta que diga eso. Pero esa... es que es una... es un pronunciamiento fuera de lugar. Bueno, pero él no... Porque es decir, ok, vamos a permitirle como Entonces, que entren. Él quiso... Y de, un en un... y de un canciller. Él es un canciller y lo hizo en el contexto cuando le estaban pidiendo explicación del por qué exigirle visa a venezolanos que están en una crisis momentánea. Sí. En una crisis momentánea que no es una crisis permanente y los venezolanos saben que cuando Maduro se resuelve el impasse Van a regresar a su país, porque allí es mejor vivir que aquí. Aunque la seguridad ciudadana, creo que a pesar de los pesares, aquí es mejor. Porque allí hay unas... Eh, sí, aquí está mejor. Aquí está mejor. Allá los niveles de inseguridad son más altos. Son más altos. Hay más muertes violentas. Entonces, pero de ahí a reconocer esto son muy y a tener... Que nosotros, a decirle como advertencia, Estado, póngale atención a la frontera, esto no es juego, se están, se están aprovechando, se siguen ustedes arrodillando frente a los intereses internacionales. ¿Ustedes no recuerdan en la actitud del ministro de Granadina, de, de, de las Granadas? Sí, Granadinas. Ah, en la República Dominicana es xenofóbico y racista y él no permite que le entre un solo. Descarado. Ah, ¿por qué? Porque los. Estados están evitando que esa etnia llegue allá. Y están debilitando no, la de nosotros, haciendo presión para que nosotros seamos la solución. Pero hace tiempo que aquí el Estado está, está diseñando el presupuesto prácticamente con gran parte de las dos naciones. Y la gente no se da cuenta o no lo quiere entender. Y resaltar, Francis, eh, el aporte... Eh por la colaboración que hemos tenido con Venezuela en diferentes momentos la de nuestra historia. La eh, recordemos cuando Hugo Chávez, esos aportes económicos o esas negociaciones que nos favorecían. Nuestro mismo fundador también que fue recibido y acogido Así en es. Venezuela, donde Pero murió, aquí hay gente que quiere desconocer eso. Falló ahí Miguel Vargas. No, Pero es igual, el gobierno. Igual ha sucedido gobierno. con Haití también. Cuando la independencia, voy a contar con una parte que... Eh, ...con algunos sectores haitianos... ...para poder lograr la independencia... ...porque no teníamos fuerza para enfrentarlos... ...y hubo que, hubo que desestabilizar a Haití primero... Para entonces eh, poder no, independizarse pero, aquí. Pero, pero, pero Haití nos ha invadido lo, cinco lo, veces. Pero de Esos son los lo libros Batancur. de texto que se están usando para enseñar esta etapa. Varia, la vida. Hasta el Varia. presidente la de, de Venezuela, Venezuela. Roma, en, en el, que el 65 en también contamos con apoyo de gente haitiana. Pero eso, es eso no tiene o sea, no, valor. No puede ser comprobable. Oye, por ejemplo, el caso de Venezuela. Pero que son situaciones iguales. No, no bueno, no son Tu liberalismo ya, ya, Yo creo que yo te puedo aconsejar Que debes de, de atender y, y centrarte más En el, el valor de tu memoria histórica Como pueblo Y de ahí deslindar Si tú la quieres destruir y descomponer a tu forma, porque hay escritores modernos que han vendido su alma al diablo. Sí, pero dame, dame que leer a Juan Pablo Duarte lo que él decía, que él admiraba el pueblo haitiano. Pero, pero no pro, podemos dejarlo de hacer Juan Pablo y Juan Pablo Eso, Duarte eso Duarte nunca, te lo permito. Nunca promovió odio. Juan Pablo Duarte nunca promovió odio. No, pero nos dejó nunca un legado. Nunca promovió odio. Nos dejó un legado de que nosotros mm. como dominicanos, reconocerle ellos allá y nosotros aquí. Ahora, la fórmula que nos estaban aplicando aquí, oye lo que dice el ministro. ¿Eh? Tolerancia, tolerancia. Y sabiendo que ya tenemos, es de días que está faltando, porque Haití ti no tiene quien lo, lo, lo ampare, que no sea República Dominicana. Me refiero en tierra, porque ellos tendrán oportunidad de irse por mar. Pero lo más viable para un ser humano cuando tiene hambre, cuando huye del crimen, cuando huye de los abusos, en esa parte. Como dominicano, como ser humano, no critico la oportunidad que tenga un ser humano de, de salir despavorido de ese desorden. Es naturaleza propia del ser humano. De ese desorden, porque yo no me refiero a, a, al desvalido. Yo no me refiero a, a, a, al, al haitiano común que viene a trabajar, que sí o okay. qué. Señores, me estoy refiriendo a un asunto de Estado, de país, y estamos perdiendo nuestra identidad, se está poniendo en discusión la historia, se está poniendo en discusión la, la, la, los valores eh, dominicanos, de eso que me refería hace unos días. Pues entonces, como dominicanos aspiramos o una real aplicación de política migratoria en República Dominicana, o de lo contrario... La política, lo que nos viene a partir de 2020, que es solamente pensar en la estrategia política para ver cómo nos posicionamos, que no, nos, que no perdamos de vista aspectos fundamentales como la protección y seguridad de frontera y una política correcta, humanizada, de la migración, no importa de qué nacionalidad. Bien. <coughs> Señores... Gracias a Francis Rodríguez por el comentario.